De enero del año 2021, ya se fue este mes. Caramba, como pasa el tiempo, va bastante rápido. Marilady Veloz, ¿está Marilady con nosotros? Sí. Eh, miren, eh, la primera hora se fue rápido. Hoy tuvimos eh, deportes ampliados. Y realmente, realmente eh, hay que mencionar que la Serie del Caribe es un evento que hay que darle seguimiento. ¿Por qué? Porque la pelota ha llegado, lo he dicho, como válvula de escape a cientos de dominicanos que de una forma u otra están estresados por el tema de la pandemia, eh, con el tema del toque de queda, aunque la, el gobierno ha flexibilizado, cosa que yo no estoy de acuerdo eh, con las medidas, pero el gobierno sabrá y, y las autoridades sabrán por qué, pero es una válvula de escape para dar el seguimiento. Así que a partir eh, de... De mañana a sábado estaremos eh, haciendo cobertura especial para este espacio, como cada año, de la serie del Caribe eh, Mazatlán eh, México 2021. Tenemos a Veloso ya en línea. Buenas tardes, Maris Lady Veloz. Veloz hoy está, hoy media, media ida. Miren, entonces vamos con la primera eh, noticia. Eh, el tema de la joven asesinada, ahorita a principio del programa. Eh, colocamos las imágenes, señor director, de que fue víctima, si se quiere, inocentemente, en medio de un problema, se dice, es lo que se especula, entre el propietario, el dueño de residencial Nestalí, el empresario Nestalimena, y un supuesto acreedor que se le adeuda un dinero y que no se le había pagado. Ya nos llegó la información que este señor eh, aquí tengo el dato, le dicen cara de bebé, eh, se llama, eh, la joven se llama, la que fue asesinada, eh, Johanka Rosario Ten. Eh, pero realmente eh, se popularizó su nombre con el apellido Suri, eso fue el 18 de mayo eh, del año pasado, de 2020 recuerden aquel, vi asesinato, ahí vemos en pantalla, está apresado por, porque supuestamente es el autor intelectual de este asesinato, el nombrado Waldi Alcibiades López Jiménez, alias El Bebé. Ahí tenemos la foto, señor director, del de presunto autor intelectual, de este horrendo asesinato que sin lugar a dudas en lo personal, por ejemplo, yo resido cerca de esa zona. Ahí, ahí está la foto. Eh, los abogados de la familia Rosario, o sea de Suri, realizaron las gestiones para solicitar la extradición de López hacia la República Dominicana lo antes posible. Y se está presentando ante las autoridades locales, es decir, de San Francisco de Macorís, para que responda sobre este hecho. Las autoridades policiales aseguran que el hecho está relacionado con el asesinato del nombrado Enrique García, conocido como Quiquito, hecho ocurrido el 10 de marzo también del pasado año. Indican las autoridades que el asesinato de Suri responde a una supuesta advertencia de, al empresario Nestalimena por una supuesta deuda de 47 millones de pesos. El hecho se encuentra recluido, Cristian Joel Vargas Amparo, quien habría admitido haber cometido el hecho y que supuestamente recibió el pago de 80 mil pesos, eh, ahí está el nombrado Giancarlo Francisco Ortega y Adonis Jiménez Baez, alias Titi, mientras que fue liberado el joven Carlos Ramírez Ortega, alias Carlito, eh, Carlito Ia, recuerdan aquella, aquella persona que luego fue asesinada el año pasado también, eh, y también Arcanio Rodríguez Santos, que se encuentra este último prófugo eh, de la justicia. A ese le dicen, eh, ese es Manuel Jesús Reyes Ten, alias Manuel Cló. Bueno, eh, yo quiero felicitar primero a la policía que avanzó esta investigación, y que se esclarezca se este caso, este horrendo asesinato, que en lo personal a mí me chocó mucho, una joven sin nada que ver, inocente, por una supuesta advertencia, por una supuesta deuda. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tenía que ver esa pobre infeliz? ¿Qué tenía que ver esa pobre infeliz? Ella lo que era empleada, en una pasolita, iba para su trabajo. Pero... Lamentablemente lo único que nos queda, tanto a los familiares como a la sociedad, es que se haga justicia y que pague lo que tengan que pagar y que el hecho se aclarezca y se sepa claramente quiénes son los culpables. Muy lamentable. Ojalá que las cosas lleguen a su fin, que la familia de una forma u otra se sienta, o sea, eso no se puede recuperar, un ser querido, la muerte de una persona, pero por lo menos queda el hecho de que los familiares hicieron todo lo posible para que los culpables sean sentenciados a prisión, que es lo único que se puede hacer, que los culpables, todo el que esté involucrado, pues sea sometido a la justicia y luego tenga la máxima eh, condena igual de prisión. Marilady Veloz. Ya está con nosotros, tenemos problemas con la conexión con Marilady. ¿está? Sí, ya estoy eh, sí. Buenas tardes Marilady. me dicen aquí que no sé, que, que, que tú te vas y vuelves ¿Eh? ¿Ahora <risa> Pero vuelvo Sí, tengo problemas, hoy, hoy es viernes, parece que el internet lo sabe ¿Me escucha Mary Lady? No me, bueno Ahora te escuchamos, te escuchamos ahora, sí ¿Me escucha? Sí, te estamos escuchando Mary Lady. Ok, perfecto. Bueno, eh, darte las buenas tardes, ya adentrándonos de inmediato a toda la información que tenemos para esta segunda hora en este espacio del toque del mediodía y hacíamos un preámbulo, la introducción precisamente de parte interesantísima, resoluciones que ha emitido la Junta Central Electoral sobre los partidos políticos y si se quiere una terminación a la jornada electoral, presidencial, senatorial del pasado cinco de julio. Por ahí tenemos la imagen número 2, que es el cuadro el resumen de cómo quedaron los partidos políticos aquí en República Dominicana. Y en conclusión, según la Junta Central Electoral, aquí hay solamente dos partidos mayoritarios, el PRM con unos 5 millones 5.403.594 mil votos válidos y el Partido de la Liberación Dominicana que obtuvo logró alcanzar unos 3.882.981 votos, es decir, que sobrepasan por supuesto el 5%. En la tercera posición, ahí estamos viendo la fuerza del... poco tiempo que tiene fundado, logró acaparar... Eh, una cantidad, si se quiere, considerable para emitir fuerza política, muchísimo más que el PRD de Miguel Vargas, o sea, vamos a estar claros en ese sentido. Ahí tenemos que logró alcanzar unos 546.750 votos válidos, obteniendo un 4.54%, es decir, que no logró alcanzar el 5% lo que significa esto, que no es un partido mayoritario. Al plasmarse esta realidad, el líder, Leonel Fernández, líder del partido Fuerza del Pueblo, define como injusta la resolución que emitió dicha entidad eh, al ponerlo como un partido minoritario,